Hola a todos, soy Mario Álvarez Chavarro y esto es Por qué Leer Número 20 y el día de hoy quiero compartir con ustedes un nuevo libro que todo social media debe tener en su cabecera. Bueno, el turno de hoy es Born Digital o Entendiendo la primera generación de nativos digitales. Este libro está escrito por John Penfield y Hughes Gasser, está editado por Basic Books en el año 2008 y ha llegado a nuestras manos gracias a los amigos de Punto Fox Networks Colombia. A ellos muchísimas gracias por el libro y gracias por el apoyo. Bueno, este libro nos habla de la primera generación de las personas que nacen en los entornos virtuales que los autores denominan los nativos digitales y cómo exploran en ellos los conceptos de participación, activismo y cultura libre propios de las, per de las personas que existen desde lo virtual. Pero, ¿por qué leer Born Digital o Entendiendo la Primera Generación de Nativos Digitales? Precisamente por esto para entender los cambios de esta generación en lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo cultural, lo ambiental y cómo ellos generan nuevos entornos de liderazgo a partir de la co-creación, la colaboración y la coeficiencia. Asimismo, desde el expertise tecnológico de los autores, ellos generan una guía para entender las particularidades de los sueños y las metas que tienen ellos y cómo se expresan desde la tecnología y lo binario. Bueno, si les ha gustado este libro o tienen alguna duda o comentario, no olviden hacerse parte de nuestro grupo en Facebook buscando numeral por qué leer o escribirme a mi Twitter, arroba Mario Álvarez, o buscándome como el de los zapatos rojos. No quiero despedirme sin antes dar las gracias a nuestros amigos de Interlat y de Community Managers Latam que me invitaron esta es la semana pasada a dictar un webinar acerca del fenómeno del social media donde interactuamos a partir de internet con muchas personas de Iberoamérica y hablamos de cómo hacer más y mejores estrategias en las redes sociales. A ellos gracias, a ustedes gracias, gracias por el apoyo y hasta una próxima oportunidad.